agradecido con toda la gente, con la dominicana, eh, qué rico se siente poder estar a la orilla de la playa en unos premios, se siente el calorcito, se siente la vibra positiva, así que me siento bien contento, aprendiendo, que es lo más importante. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en estos premios? ¿Vas a presentar o solamente vienes como invitado? Mira, vengo como, como, como invitado, yo creo que lo, lo, lo más importante en estos premios es el aprendizaje que, que me llevo, la oportunidad de poder estar acá, de saber de que algo, algo mejor viene. Eh, de saber que ahora viene este tercer material discográfico en junio, así que bien contento. ¿Qué es lo, qué es lo, lo positivo que ha sido trabajar junto con Farruko? Mira bien, yo creo que se, se aprende de artistas que han puesto el nombre de, del género a otro nivel, eh, el que también te den la oportunidad de creer en tu, en tu talento y tú poderte expresar con un artista tan grande como él. Eh, esperen pronto cosas buenas por ahí. Bueno, nos la enagramos mucho Ale, eh, nos te vemos con el, el... ¿Te vas a tatuar en un futuro Carbon Fire? Quizá, <risa> tu nuevo tema que estás promocionando ahora. El tema con Fanny Lu, que se llama Vuelvo por ti, eh, también está por ahí en la calle corriendo el tema de Imaginándote con Amenazi, y por ahí viene un tema con Raúl, Larry y Ale Mendoza. Muy bien, muy emocionado, como un sueño hecho en realidad, compartir con grandes estrellas y presentar mi tema, me siento agradecido, manito. ¿Vas a subir a, a, a, al escenario junto con Farruko? Bueno, la verdad la verdad no, ¿me entiendes? Pero me siento muy orgulloso de estar compartiendo con él aquí mismo y con mi con, con gente de la República Dominicana. En verdad, tengo un tema con él, Muévete, que está rompiendo en mi país. Estoy representando Honduras. Estar compartiendo aquí con, con grandes estrellas me hace sentir muy, muy bien que sí es posible. Bueno, ¿qué es lo, a veces lo más difícil de trabajar con un artista que también está, pegado, está, eh, que está posicionado? No es que sea difícil, sino que para mí lo veo como, como un aprendizaje, un aprendizaje y una bendición, porque si se me dio esa oportunidad, si se me dio esa oportunidad es porque en verdad tengo el talento y hay, para, y hay mucho que dar. Bueno, yo antes de terminar veo tu, tu, tu tatuaje de Carbon Fiber. Eh, carbon, carbon Fiber Music, por siempre, amén. O sea, yo represento mucho, quiero mucho a la compañía y estoy muy agradecido con la compañía de todo lo que ha hecho por mí. Uh, estamos recorriendo el mundo, girando el mundo, haciendo música alrededor del mundo y eso gracias a Dios primeramente y a la compañía. Gracias, gracias enorme gracias, enorme, enorme. Gracias, gracias, también a ti, a tu persona y a todo tu elenco, a todo el medio de comunicación, a toda la prensa, manito. Gracias. Bendiciones. ¿Cómo te están disfrutando este premio internacional? Esto es, esto es una experiencia nueva para nosotros, la primera vez aquí. Entonces nos sentimos muy honrados, muy orgullosos. Tú sabes, esto te demuestra que el trabajo que hemos hecho este año completo está funcionando. Entonces, nada, estamos felices compartir con los fanáticos, compartir con más altitas. Y... ¿Cómo se sienten? ¿Que llegaron antes? No, realmente, o sea, súper feliz con el apoyo que nos dan. Nuestras fanáticas son súper fieles y realmente estamos demasiado emocionados por los premios, tú sabes. Vamos a presentar una categoría que es la categoría tropical y estamos aquí a la orden. ¿Ustedes creen que el año que viene ya va a tener más, más nominaciones? El año que viene va a ser un año muy bueno. Bueno, lo que falta este va a ser durísimo y el que viene mejor todavía. Eh, viene el álbum por ahí, o sea que lo que viene va a ser fuerte. 31 de mayo. 31 de mayo. Sí, si Dios quiere salir el 31 de mayo, eh, lo blanquito, sin esa. Así que van a contar con 16 canciones, 13 nuevas, así que esperamos que sea el gusto de todo el mundo. Colaboraciones con Mozart, Mía, un grupo argentino, Leslie Grace y Mesías. Muchachos, éxito para adelante. Gracias hermano. Los Popi eh, los Popi los Popi Guas. Un saludo a segundo. Un saludo a los Popi wow? <risa> hey, los Un saludito para los Popi y wow. Wow. Llegaron los. Blanquito. Los Popi Guas, wow, pop wow. <risa> llegaron, <risa> <risa> ¿Llegaron <risa> los. Popi <y> wow? <risa> ¿Qué proyectos vienen? Saliste con un álbum, un solo movimiento, aunque tú relajas que a veces fue un guay, pero yo creo que fue una aportación que estará ahí. Yo jodiendo, eso sea, fue un buen proyecto. O sea, aprendí mucho. De ahí vienen más colaboraciones musicales y estoy en modo música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 que el ex presidente me diera esa oportunidad, sería ¿Cómo chévere. ¿Cómo te sienten los Premios Internacionales aquí en Premio G? Bien, todo bien, entonces es la primera vez, estamos conociendo lo que es la plataforma de Premio G, que es como si fuera un puente a otro a otro premio, y ha sido de verdad súper súper eh, benéfico. ¿A ¿Qué tú, qué tú le recomiendas a las personas que tienen que están, cantan en la underground y, y hacen el sucheo y le, a ver si le da el éxito? Tú tienes la, la fórmula de poder hacer el cambio. Bueno, siempre, siempre, siempre ir acorde a los tiempos, nunca caerse atrás. Siempre crecer, crecer, crecer, crecer y hacer música nueva sin perder tu esencia. ¿Cuál los el tema nuevo que vienen ahora? ¿Con qué, ¿Qué colaboraciones vienen? Colaboraciones con Noriel, colaboraciones con Faru, colaboraciones con Mickey Wu, colaboraciones con Brian Mayer, con Piratite Internacional y también de aquí.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 y con esos loops empecé a hacer toda mi, toda mi música nueva del, del disco de fíjate bien entonces por eso tengo la venimos con muchas cosas venimos temas con Luisa Fernanda Blues mi persona vienen temas nuevos indi independientes individuales vienen temas todos juntos en fin o sea lo que viene es música de parte del winning Team una pregunta y yo sé que es un poquito difícil qué es lo más difícil de trabajar junto a tu pareja y la misma carrera yo creo que lo más difícil es que a veces no tenemos tiempo de dedicarnos tiempo de pareja, ¿sabes? O sea, estamos tan ocupados en tantas cosas juntos que es complejo como separar ese tiempo, pero cuando aprendes eso, ya todo es mucho más fácil. ¿Qué es que lo que más te gusta, RD? Me encanta la Juca y Mr. Grill, y la gente, me encanta todo, todo, todo. ¿Tú sabías que la Juca sí, te... sí, sí. es, es, es, es ilegal? Yo sabías que la Juca es ilegal. ¿Todavía? No, ya, ya lo prohibieron. Por eso mismo, me encanta la Juca, ahora sí me encanta la Juca, hace par de meses no, ahora sí. <risa> estos, estos temas y estos proyectos que tienes tú ahora como, como cantante, Dime, ¿cuáles son los nuevos que tiene? Bueno, tengo un EP de seis temas que va a salir, softball volumen 1, tengo el remix de Mi Error, que específicamente en el está andando durísimo, durísimo con Sion, voy a hacer el remix, sale en junio, eso que esperen eso pronto, estamos activos siempre. Dicen que vas a abrirle la gira de AJ Balvin. De J, Barbie. J. Barbie, vamos a romper eso, son 36 fechas creo, eh, agradecido con Balvin siempre, vamos a recoger todo Estados Unidos con Liano, y pues gracias a Dios estamos recibiendo estas bendiciones, supiste? Y, y, y bien lleno de verdad, de mucha alegría. A veces tú no, no, no te lo crees o tú dices cómo es posible que tantas personas o mujeres son así contigo. Claro que sí, yo no me lo creo. A veces me pongo a mirar y yo, wow, hace un año estaba pidiéndole a Dios por todo lo que está pasando en mi carrera y simplemente me queda decirle gracias. Viene duro. Yo no quiero dar muchos detalles, pero van a ver lo que es Puerto Rico y RD juntos en familia, el patio. Hay que apoyar aquí lo que... Lo que simplemente quieren ver crecer, y yo quiero ver crecer a mis hermanos de eh, República Dominicana como ellos nos quieren ver eh, crecer a nosotros. Nueva vienen, vienen muchos temas, por ahí vengo con, con el Alfa que es de acá y con amenazas, así que quiero a todo el mundo pendiente. Eh, una pregunta, aquí en lo, lo, los muchachos del patio siempre dicen que la forma de poder internacionalizarles es con la letra, li, li, letra limpia, pero a veces ustedes usan una jelga que solamente los boricuas lo conocen. ¿Cuál es la clave del éxito a nivel mundial? Pues eso tiene mucho que ver la letra limpia y hacer la letra global, diría yo, que le gusta a todo el mundo. Hacer, hacer música para, para todas las edades y en eso eso estamos ready. Así que hay mucho mercado para algo, papi. Somos del público, somos de ellos. Eh, la clave es la humildad siempre y poner todo en las manos de Dios. Eh, Lenos, eh, ustedes como dúo tiene muchas colaboraciones con muchos artistas urbanos. Eh, hay muchos artistas del Puerto Rico que están haciendo colaboraciones con artistas anglosajón. ¿Ustedes también están pensando en eso? Sí, sí, viene algo por ahí pronto. Estamos, estamos trabajando para nuestra nueva producción. Queremos estar con un artista americano. Así que vamos a ver si se nos da. Si se nos da con alguien duro que queremos. ¿Cómo, disculpa. ¿en algún momento volverás a sí. hacer la Perfect Melody 2? ¿Cómo? ¿Algún momento vas a pensar hacer la Perfect Melody 2? No, no, no, no. La Z y la L. Bueno, podemos llamarle podemos un nombre. Hacer podemos hacer, algo, hacer The Perfect Melodies. No? ¿Todo? todo eh, Noriel dime, háblame de ese estilo, de ese flow como siempre, a los foques te mando decir que sí, que se los robaste de a A los foques sabe que lo que, es, no es quien lo haga primero, es quien mejor le quede A <risa> quien mejor le quede, Noriel, temas tuyos, colaboraciones, ¿Vendrá un tema en un futuro igual como se hizo Cuatro Babies? Claro, claro, claro, y más con Maluma, Maluma es mi brother, tenemos muchas cositas por ahí que vienen <risa> Omega. Muy bien, muy bien, este no es mi primer premio Yo he ido a Bilbo, he ido a Premio Estrella, lo nuestro eh, O sea, pero pre visitando Premio Heater es mi primera vez Muy emocionado Omega, eh, a Faruco se le preguntó si viene una colaboración contigo Dice que sí, que le encantaría hacer ese tipo de fusión ¿Qué tú hablas sobre eso? No, viene un palo durísimo Y después de eso viene otra vaina más Pero ahora mismo, calma Mambo Rimi va a romper la calle Ese es el tema nuevo ¿Y tú vas a sacar más temas después de esto? Sí, claro pero hay una colaboración con Echo que casi está en el aire ya también. ¿Ha pensado en, en incursionar el cine? Porque una vez lo mencionaste, le, le, le, piensas Omega, a menos su vida, plasmar en el cine? Sí, sí, vamos para Hobilus. Bajo, pa ho ¿cómo que se dice? Bien, bien, feliz. Sabes que es un sitio, bueno, perfecto, venimos a trabajar, pero aquí también se puede vacacionar un poquito. Ok, de tus nuevas can canciones, de tus nuevas colaboraciones, hablan un poco sobre eso. Bueno, venimos a cantar este por primera vez a nivel eh, oficial, vamos a cantar eh, A Natural, que es mi nueva canción. Eh, vamos a estar lanzando este próximo viernes una colaboración con Cauti, espero que pueda ser de agrado al público. Hermano, ¿cómo tú ves el género urbano y los artistas urbanos que no son de la misma nacionalidad de Puerto Rico, no son el, el, el, el, el target de siempre. Okay. no yo lo veo bien, yo creo que todo el mundo tiene derecho a intentarlo, por lo menos en mi país Venezuela, que fíjate que no es un país que se caracteriza, que se eh, categoriza por ese reggaetón, ahí estamos como haciendo una ola nueva, poco a poco, nuevos artistas y espero que la gente lo pueda apoyar al máximo. ¿Cómo tú ves en la situación de Venezuela? ¿Crees que habrá, habrá un cambio? o.? o ¿O solamente se está volviendo de manera mediática? No, yo creo que nada ha sido mediático, todo lo que está pasando es lo que está realmente sucediendo, es muy triste Yo creo que estamos en un momento muy importante, es un momento como de ahora nunca, por decirlo así Creo que la gente tiene que aprovechar todo lo que está pasando y realmente demostrar toda la fuerza que tenemos todos los venezolanos Dominicana Papi, súper contento de estar aquí en Punta Cana por primera vez Jun, eh, los, los muchachos nuevos Boricua eh, están subiendo un, de una forma sumamente bestial, la nueva generación. Eh, ¿Cuál tú crees que ha sido la clave de ustedes? Las colaboraciones, las colaboraciones entre nosotros mismos, el apoyo mutuo entre colegas. Eh, ¿Algún eh, vuelve otro tema en un futuro, hacerlo sí. con Maluma? Sí, estamos ya trabajando en eso. Ahora mismo eh, eh, mi, mi sencillo más reciente recuerdo ya tiene 34 millones en la red y sigue, y sigue sumando. Y ya estamos montando el remix bien picante y dos artistas de ellos van a cantarlo hoy esta noche aquí. Bueno, la canción boté es un tema que llegó hasta ganar premios sí, Latin Grammy, claro, Gremio, Grammy. ¿Crees que la verdadera, como acabas de decir, la verdadera clave del éxito es la unión? Ah, claro que sí. Ahí está la fuerza, papi. Eso, eso está escrito. Eso es más que cierto. <risa> ¿Qué, ¿Con qué colaboraciones dominicanas tú tienes? A hacer ah, un... yo tengo varias colaboraciones, claro que sí. Tengo con Secretos. Tengo, tengo varias por ahí, tengo varias por ahí con la... ¿cómo te sientes los premios aquí? ¡Hola, besitos! Es una semillita que sembramos también. Nosotros somos una fusión de unas cuantas cosas, pero más representamos el reggaetón y, y lo que es el R&B también. Yo creo que nosotros pusimos... Hoy en día hay mucho R&B en el género y nosotros pusimos un grano de eso desde que salió sensación del bloque yo creo que estos chamaquitos se nacieron con esa melodía de Chori más las canciones de Arcángel, las de De La Ghetto en esos momentos son una, una melodía casi como americana pero en español, ¿me entiendes? y eso les gustó mucho y los dominicanos son frustrados con el R&B y el, y el rap y yo creo que eso tuvo que ver mucho La mayoría de artistas dicen que son influenciados por el estilo tuyo de entonar en el perreo, porque antes habían siempre eh, un, un estilo de música diferente, que era el mismo no Madre y yanqui, pero vino ese estilo de cantar suavecito, como me, me le dio esa son? Tú eres el pionero en ese. Le pusimos un, un, una, un toque de sensualidad. Yo escuchaba mucho eh, eh, Baby Rasty Gringo, este, Yolito La Guanábana. Esas voces finas en el género me gustaban mucho y yo tenía voz fina. So, yo cuando escuché a, por primera vez a Divino, yo dije, wow, qué reggaeton más cabrón, más dulce, más diablo, que melodía, eso es R&B, el tipo es más me Spanglish, ¿me entiendes? El hermano que hay que cantaba, super mega duro, ¿me entiendes? Y, y, y Divino fue una gran influencia mía. -Mani? ¿Dónde los botones? me <risa> el El pecho, le, le mucho el pecho? <risa> Mira, yo, yo me iba a poner un traje hoy, pero de verdad que hace demasiado calor, o sea, me siento muy contento de estar aquí en Premium Seat. Eh, no, ¿Has combinado Sí, estoy nominado como Mejor Artista Norte, también voy a presentar una categoría y también voy a estar aquí gozándome loco. ¿Y las mujeres están locas contigo? ¿eh? No, imagínate, de verdad que me, de, me llena de mucha alegría estar aquí, por tercera, cuarta vez y, y bueno, estar nominado por primera vez, de verdad que es una cosa increíble. Manny, ¿cómo, ¿qué difícil es en un medio o en, o en un en un país donde la mayoría que domina es lo urbano, eh, un tipo de... muy diferente a lo que tú cantas. ¿Qué tan difícil es? Bueno, es demasiado difícil. Es Demasiado difícil, pero no todo... como alguien me dijo por ahí, no todo es sandía. No todo es sandía. También hay piña, también hay mango. Y bueno, yo soy mango. <risa> y nada, o sea, yo estoy... Eh, pro, eh, mi propuesta es algo diferente. Y la gente lo ha aceptado y yo me siento muy contento, de verdad. La última pregunta, ¿tú eres poppy o guau guau? Yo estoy como in y yo soy poppy guau. Todo bien, gracias a Dios, de verdad, gracias a que fue una de las personas que tuvo la iniciativa, que participa con el aquí en la alfombra y en el tema nuevo que tenemos, Maniquí Rimis, se llama canta Maniquí Rimis. Sí, sí, vamos a cantar el tema en, el, en los premios. Para ti será un honor eh, hacer un, eh, una canción y en un premio internacional. No, me siento bien, súper agradecido porque me tomaron en cuenta de que haga esa canción con él y de verdad estoy bien. Eso es real, ¿no? Con la gente bonita que te apoya. ¿Cómo, no te lo esperabas el público así?